Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por dedicarnos esta tarde un huequecillo en vuestras agendas. Sé eh, además que estamos al final del día, así que vamos a intentar ser muy ejecutivos y no robaros más de 25 o 30 minutos. Comienzo por presentarme. Eh, mi nombre es Carlos Franco, soy director de ventas de Telemesech en España. Eh, como algunos de vosotros ya sabéis, Telemesech es una empresa eh, tecnológica con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones para la gestión de la mensajería móvil no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, en América Latina y en Asia. Eh, contamos entre nuestros clientes tanto con grandes entidades bancarias como con pequeños gestores de patrimonio y empresas de asesoramiento financiero. Aquí en España, además, eh, Telemeses eh, es eh, empresa colaboradora de ASEAFI y por eso, antes de comenzar, sí que me gustaría agradecer tanto a la asociación como a José Tailán y a su equipo eh, su colaboración en la preparación del evento y en, eh, y en su difusión ¿no? en estas últimas semanas. Eh, espero que realmente sea útil tanto para los asociados de SEACI como para el resto de empresas del sector. El objetivo de la sesión de hoy, eh, básicamente, es hacer un análisis rápido de cómo las comunicaciones móviles y los nuevos hábitos del consumidor, en particular el uso de WhatsApp y de otras eh, plataformas de mensajería instantánea, eh, están modificando ¿no? la manera que tienen las empresas financieras eh, de interactuar con sus clientes, ¿no? Eh, también explicaremos cómo la tecnología de telemessage puede ayudar a implantar esos nuevos canales de comunicación de una manera sencilla y completamente acorde a la regulación del sector que, como bien sabemos, es eh, muy compleja y muy exigente. Y antes de entrar en materia, eh, me gustaría también presentaros a Ricardo Alcofra, que es director de IT Internacional de BTG Pactual, eh, que ha tenido la amabilidad de unirse a este webinar desde su oficina de Nueva York, y quien va a compartir con nosotros eh, la experiencia de su empresa en la implantación de estos canales de comunicación nuevos, eh, así como su visión más técnica del desafío regulatorio que supone el uso de plataformas de mensajería instantánea. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, buenos días para ti. Y muchas gracias eh, por querer compartir tu experiencia con nosotros. Gracias, gracias, Carlos. Bien, uh, muy eh, encantado por la, la invitación. Para esta conferencia y compartir con ustedes todo lo conocimiento de implementación de Telemessage en BTGP actual, la experiencia con el uso desde el año pasado hasta ahora, con todos lo, los avances tecnológicos que estamos haciendo. Y solamente para empezar, eh, dar un poco de conocimiento de BTG Pactual. Uh, BTG Pactual es el mayor banco de inversiones de América Latina desde Brasil, pero con presencia global y oficinas en los grandes centros financieros, como uh, uh, desde en Brasil específicamente en las capitales de América Latina, São Paulo, Rio de Janeiro, uh, Santiago, Bogotá, Lima, y globalmente con oficinas en Estados Unidos, Europa, en centros como Londres, Portugal y Geneva, eh, y Asia, en Singapur. Uh, las oficinas internacionales son las uh, divisiones de Asset Management, Wealth Management, Broker Dealer y Commodities. Pero en Brasil tenemos un banco, todo el banco de inversiones, y también la parte de Digital Retail Unit, que es la, un brazo nuevo de, de la parte de digital de Retail Banking, eh, como un, muchos bancos conocidos ahora están uh, lanzando sus plataformas digitales. Mm -hmm. Pero... Eh, eh, eh, largamente tenemos eh, presencia global y clientes globalmente estamos creciendo mucho más expresivamente en América Latina con todas estas divisiones que, que empezamos y la parte tecnológica también estamos teniendo mucha a, a, atracción de clientes por la proximidad con cliente, esto que está uh -huh. moviendo BTGP actual y haciendo uh, muchas uh, como digo uh, a los clientes están muy satisfechos con la, la participación. Fenomenal. Pues gracias, Ricardo, por esta, esta introducción. Eh, si te parece, voy a dar una, una eh, visión global ¿no? del, del tema que nos ocupa hoy y, y luego entramos en profundidad ¿no? en, en lo que es vuestra experiencia más, uh, más específica. Sí. Si me lo permitís, voy a compartir mi pantalla para eh, que podáis seguir mi intervención junto con algunas slides. ¿Lo estáis viendo ahora? Sí. Eh, fenomenal. Vale. Bien, pues eh, a ver, me gustaría comenzar un poco destacando eh, la enorme relevancia que tienen actualmente las plataformas de mensajería instantánea. Eh, seguro que todos vosotros conocéis eh, todas o muchas de estas, y que además sois eh, usuarios compulsivos de, de la mayoría. ¿no? WhatsApp, como sabéis, es la plataforma con mayor número de usuarios registrados en, en todo el mundo, superando ya los eh, 2.000 millones, seguida de WeChat, eh, Telegram, Signal... Para que nos hagamos una, una idea del impacto que tienen estos canales de comunicación, eh, pensad que solo en WhatsApp se envían 100.000 millones de mensajes cada día, ¿no? que es una auténtica barbaridad. Eh, WeChat como sabéis es la plataforma por excelencia ¿no? del, del mercado chino pero seguro que muchos ya la conocéis y la utilizáis y tenéis eh, socios o clientes de, de este país eh, y de hecho yo creo que a, ahora debe tener ya entre 80 y 100 millones de, de usuarios fuera de China ¿no? y luego tenemos eh, Telegram y Signal que son uh, las uh, plataformas quizá que más han crecido en el último par de años. Eh, uno de los principales eh, motivos ¿no? de, de, de la explosión del uso de la mensajería instantánea ha sido, sin duda, eh, que la tecnología eh, cambia o nos ha cambiado ¿no? nuestro, nuestro estilo de vida. ¿no? Y no solo el personal, sino también el profesional. Eh, ya estamos viendo cómo el móvil es el canal dominante en, en casi cualquier negocio ¿no? y cómo la gente, tanto empleados como clientes, en su día a día va introduciendo el uso de estas plataformas de mensajería. Eh, hoy por hoy, gran parte de la población, y no solo los más jóvenes, ¿no? sino también la, la población más adulta, incluso los mayores, eh, prefieren enviar mensajes antes que hacer llamadas, ¿no? por no hablar ya del uso de, de, del envío de los SMS que prácticamente están desapareciendo. ¿no? En, en particular en España, el uso de WhatsApp es el que está más extendido. Eh, como país, de hecho, ocupamos el puesto número 9 en términos absolutos de cuántos usuarios eh, registrados, con más de 31 millones. Y a día de hoy, más del 90% de usuarios de móvil utilizan también ¿no? esta plataforma, esta aplicación. Y, y por eso es eh, la, la primera red social. Eh, además de, del desarrollo de, de la tecnología, ¿no? hay que añadir claramente la irrupción ¿no? del, del teletrabajo en nuestras vidas. Eh, ya de antes, pero también o especialmente después de, o durante la pandemia del COVID y que nos ha obligado a todos, ¿no? empresas, clientes, empleados, a adaptarnos ¿no? y por supuesto el sector financiero no ha sido ajeno a, a esta situación y, y, y hemos tenido que buscar la, la manera de compatibilizar la estricta regulación con las necesidades de negocio eh, y las necesidades de nuestros empleados en cuanto a herramientas de trabajo que sean ágiles y, y, y, y útiles. Y constantemente vemos en prensa pues, noticias eh, en este sentido, ¿no? como las que os, os recojo aquí. Y como todos sabéis, eh, todos los reguladores en todos los mercados exigen un estricto control de las comunicaciones. ¿no? En eh, particular en España o en Europa, MIFID 2 exige la grabación no solo de las conversaciones telefónicas, sino también de, de cualquier otra comunicación eh, eh, electrónica, incluyendo la mensajería instantánea y las aplicaciones móviles. Eh, en fin, este, este requisito de control eh, ha sido probablemente, o a buen seguro, el principal motivo por el que eh, la mayoría de empresas del sector eh, están siendo, o han sido muy reacias, inicialmente a habilitar WhatsApp como canal oficial de comunicación. ¿no? Y eso que a pesar de, eh, y eso que eh, los eh, clientes ¿no? llevan años queriendo comunicarse por, por WhatsApp con sus uh, eh, gestores de patrimonio, con sus entidades bancarias eh, eh, o incluso a pesar de las enormes multas que algunos bancos ya han tenido que pagar por el uso no controlado de, de grupos de WhatsApp ¿no? eh, que, que hicieron sus empleados. ¿no? Me quedan a la cabeza eh, los casos de Deutsche Bank o de JP Morgan que en los últimos años han tenido que afrontar sanciones eh, realmente millonarias ¿no? en este sentido. Eh, bueno, pues poder eh, cumplir con la normativa y realizar un, un archivo y un registro de la mensajería instantánea eh, reporta a las empresas financieras eh, otros beneficios más allá del mero cumplimiento normativo. ¿no? Eh, yo diría que puede ser la, la mejor experiencia de usuario, la llegada más directa a, a sus clientes, el, el poder integrar eh, esa, ese archivo con, de una manera sencilla y rápida con los sistemas existentes... Eh, y, por supuesto, conseguir una mayor eh, productividad ¿no? de sus empleados al poder utilizar herramientas que son fácilmente eh, eh, integrables en su día a día y que además ya conocen ¿no? de antemano, no necesitan esa formación adicional. Eh, entonces, bueno, eh, nosotros, lógicamente, la... la ¿Qué solución proponemos para mantener ese registro de las comunicaciones que nos permita cumplir con la normativa? Eh, en el caso de TeleMessage, eh, como sabéis, eh, tenemos diferentes soluciones de archivo móvil en función de las necesidades de cada empresa. En, en todos los casos eh, permiten una perfecta integración con los archivos de correo electrónico o con cualquier otro sistema de cumplimiento regulatorio que ya tengáis en vuestras empresas. Eh, en particular, eh, para el registro de la mensajería instantánea, tenemos los productos que veis aquí a, a la derecha, eh, que están subrayados en verde, eh, que permiten eh, grabar y archivar tanto WhatsApp como la, las otras plataformas, WeChat, Telegram o Signal. Eh, WhatsApp Archiver eh, es, a buen seguro, la herramienta de más interés en el mercado español, ya que es la solución que permite, que permite grabar ¿no? directamente WhatsApp y WhatsApp Business eh, en eh, en el caso de que estéis utilizando móviles de, de empresa y en el caso de que eh, utilicéis eh, móviles eh, personales para uso dual, ¿no? de trabajo y, y, y personal, eh, podemos también instalar una versión eh, adicional del WhatsApp, como si fuera una aplicación adicional con un número de teléfono diferente eh, para utilizarlo exclusivamente para las comunicaciones de trabajo. Eh, y en ese caso nosotros hacemos el archivo eh, solo de las comunicaciones que pasan por, por este WhatsApp adicional ¿no? y no se registran las comunicaciones personales. Esta siempre es una, una preocupación y una, una pregunta, o la primera pregunta que nuestros clientes nos hacen, ¿no? es que si, si vamos a grabarles las conversaciones que tienen con su familia, con sus amigos, eh, y no. Pues nosotros eh, hemos desarrollado esta solución tecnológica que te permite instalar ¿no? WhatsApp, otro, otro WhatsApp, por así decirlo, ¿no? en, en los eh, teléfonos móviles. Eh, y así poder llevar a cabo ese registro y cumplir con la normativa eh, no solo de MIFID-2, sino también con GDPR. Bien. Y luego, por último, bueno, eh, nuestro, nuestra solución eh, de WhatsApp Archiver tiene una, una interfaz nativa que permite al usuario manejar WhatsApp exactamente de la misma manera que lo, que lo ha hecho siempre, eh, al ser una herramienta, como os decía antes, que todo el mundo conoce, no es necesario invertir tiempo y, y, y recursos ¿no? en, en formar a los empleados en el uso de, de esta solución. Eh, nuestro WhatsApp Archiver funciona eh, tanto desde el móvil como si se utiliza WhatsApp en la versión de escritorio y archiva todo tipo de mensajes, ¿no? textos, fotos, documentos, eh, mensajes de voz, eh, etcétera, ¿no? Incluso permite registrar eh, los mensajes que han sido borrados, que esto es muy importante para, para las labores de eDiscovery. E ¿no? Y por último, pues, es, es muy fácil y muy rápido de instalar. Eh, el onboarding de nuevos usuarios eh, apenas lleva un, un par de días y es muy sencillo. Eh, luego Ricardo nos, nos contará también un poco cuál fue su, su experiencia. Y por mi parte, eso es lo, lo principal. ¿no? Yo creo que lo, lo más interesante es eh, darle la palabra ahora a Ricardo, que nos cuente un poco su, su experiencia, eh, que esto es lo que va a ser más eh, esclarecedor ¿no? para, para todos los que estéis viendo este, este webinar hoy. Eh, eh, Ricardo, ¿te, ¿te paso la palabra? Sí, claro. Gracias, Carlos. Uh... He dejado de compartir, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues eh, si quieres, eh, bueno, cuéntanos ¿no? un poco eh, eh, cuándo y por qué eh, vuestra empresa decidió utilizar WhatsApp eh, y otras plataformas de, de mensajería para comunicarse con, con vuestros clientes. ¿Qué, qué ventajas ¿no? os, os han reportado al negocio? Eh, y bueno, en definitiva, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que os llevó ¿no? a, a cambiar vuestro modelo de comunicación con, con clientes? Sí, claro. Eh, nosotros teníamos el plan de implementar este canal adicional de comunicación para ofrecer a nuestros clientes, pero uh, estábamos ejecutando, desarrollando este plan un poco más calma desde 2019. 19, pero la pandemia en 2020 aceleró el plan y, y gracias a Telemessage, bien como a inversiones que hechas eh, en nuestra plataforma tecnológica en los años anteriores, conseguimos rápidamente acelerar la implementación de forma muy ágil y conseguimos rápidamente atender a los requisitos de nuestros clientes trabajando remotamente para comunicar con su officer, su daily banker y tener la, la interacción lo, la, la, la, como servicio de advisory y también el servicio de, de, de cómo están sus, y sus inversiones, los sentimientos del mercado para el año pasado de las dando muy rápidamente, fue, uh, fue percibido muy, de, de muy de forma muy mucho, eh, mucho positiva por nuestros clientes, por estar remotamente y tener la proximidad con el banco, como lo tenía si no estuviese trabajando de casa. Entonces fue una, una, una integración muy rápida, eficiente, un proyecto, uh, como, decir, como puedo decir, excelente, estupendo, uh, de un punto de vista interno, para uh -huh. nosotros, uh, clientes internos, nuestros uh, uh, socios comerciales y clientes externos también. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál fue el feedback también de vuestros empleados? Eh, lo los empleados, eh, eh, eh, obviamente no tenemos la, uh, la opción de todos tener acceso a WhatsApp, no era una cosa que podemos hacer, pero tenemos un proceso de, de aprobación para seleccionar y, y hacer ver si necesita de utilización, si no necesita utilizar el servicio y la respuesta para activar y establecer contacto con su cliente via WhatsApp fue estúpidamente positiva, porque como el mismo día, si tiene la aprobación y tiene el número de WhatsApp for Business, uh -huh. tiene rápidamente cómo activar, está compliant con, uh -huh. con, su, con, con la regulación y establecer contacto, está, como, como puedes decir, en cuestión de horas hablando con su cliente. Entonces, los feedback que tenemos, que recibimos de los clientes internos, fue muy grande, muy positivo. Mm -hmm. Estupendo. Y eh, además de WhatsApp, ¿utilizáis alguna otra eh, plataforma de mensajería? Sí, estamos, WhatsApp es la plataforma más utilizada por nuestros clientes y desde este año uh, inicio, empezamos a, a avaliar Telegram y otra plataforma porque estamos identificando un cambio. De, de los clientes saliendo de WhatsApp para Telegram y signa Entonces, una cosa que estamos avaliando, uh, obviamente que no necesito solamente de telemessage, tenemos que también hacer una verificación uh -huh. de, de cumplimiento normativo de la plataforma de comunicación y también de uh, la parte de... Eh, de integración y coleta de datos, si la plataforma es segura o no, cómo nuestros clientes están comportando. Entonces, tenemos que eh, eh, seguir rápido. Ya tenemos la plataforma de TMS para hacer el cumplimiento normativo, uh -huh. pero hay un otro abordaje que tenemos que seguir, una validación de la parte de seguridad de la plataforma de la mensajería. Uh -huh. Sí, eh, es verdad que en el, en el último año, sobre todo eh, por la, el cambio en la política de privacidad de, de WhatsApp, en, en, en muchos países ha habido una, un cambio ¿no? de usuarios, de, de WhatsApp a Telegram y Signal, y, sí. y es verdad ¿no? que, que eso en muchas empresas pues, bueno, les hace replantearse un poco ¿no? los, los diferentes canales. En, en España, la verdad es que todavía WhatsApp sigue siendo el, el rey, y, y no hemos visto todavía tanta, tanta migración, ¿no? al menos no una sustitución. Es verdad que hay, hay muchos usuarios que empiezan a utilizar eh, Telegram para algún tipo de comunicación, pero en el día a día siguen utilizando WhatsApp como, como llegada más fácil a, tanto a nivel de empresa como a nivel personal. Muy bien. Eh, Cuando comenzasteis a, a utilizar eh, WhatsApp, ¿no? ¿cuál era vuestra principal preocupación en cuanto a cumplimiento normativo? Yeah, el cumplimiento normativo como, eh, fue la principal eh, y seguida de la seguridad. La, eh, son eh, dos eh, dos puntos de, de avaliación. ¿no? El primero es el cumplimiento normativo hacia la plataforma. ¿Cómo vamos a cumplir uh, las regulaciones locales de FINRA, como ustedes eh, dije, y también de MIFID y, para, y también de Brasil? Estamos sujetos al Banco Central de Brasil. Entonces, tenemos que cumplir la regulación por todos estos agentes eh, eh, dado nuestra, nuestra presencia global. Y, pero el cumplimiento normativo es sin duda Uh, la principal y después la seguridad que tenemos que avaliar la plataforma de mensajería, no de telemessage, pero la, la, la parte de, de, de la mensajería, si es segura, si tiene alguna posibilidad de, de, de, de invasión, alguna cosa. Entonces, es la, yo digo que primeramente el cumplimiento normativo. Uh -huh. ¿Y uh, vosotros, cómo dónde registráis los... Uh los mensajes, ¿no? ¿En qué plataforma los, los registráis para poder almacenarlos? Yeah. No tenemos eh, una plataforma de cloud por detrás de TeleMessage. Tenemos también varias, eh, eh, como digo, herramientas para utilizar, pero Microsoft uh, fue un gran uh, parcero en esta, en esta iniciativa para desarrollar y con canales para integrar rápidamente y proporcionar el desarrollo de TeleMessage. Mm. Sí, efectivamente, TeleMessage eh, tiene una, una asociación muy fuerte con, con Microsoft eh, con el que tenemos eh, un montón de conectores, lo cual nos permite dar un servicio permanente a todos los, eh, los clientes ¿no? de, de, de Microsoft. Eh, y, como, eh, y generalmente vosotros, eh, para hacer las labores de e-discovery, e ¿cómo, ¿cómo las hacéis? ¿Desde esa plataforma de Microsoft o lo hacéis de otra manera? Sí, nosotros utilizamos e Discovery y fue, eh, la, Microsoft también estaba desarrollando eh, esta parte de compliance, de, con muchas evoluciones, y rápidamente consiguió uh, alcanzar la misma necesidad de que nosotros teníamos con la implementación de telemetría. Entonces, puedo decir que es, fue un casamiento perfecto con los dos momentos, con TeleMessage y Microsoft también, juntos, caminando y proporcionando. Uh, y, obviamente, nosotros, por la, toda la evolución tecnológica que hicimos el anteriores con la migración para Cloud, con, uh, con la diseminación de utilización de todas las herramientas de Cloud, con Compliance, Discovery y los Data Connectors, fue, uh, fue principal y, y, y key para, para uh -huh. conseguirmos desarrollar rápidamente. Estupendo. Um, una de las preguntas que nos suelen hacer nuestros eh, clientes es eh, de qué manera se comunica al usuario final, eh, es decir, a, a, a los clientes de los bancos, por así decir, que esos mensajes ¿no? o que esa comunicación por WhatsApp se está grabando. Eh, vosotros, eh, nosotros siempre damos la opción ¿no? de incluir un disclaimer dentro de cada mensaje para que el usuario final eh, sepa que se está registrando esa comunicación. Eh, pero algunas entidades eh, prefieren hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Sí, nos tenemos una, una forma que los clientes internos tienen que firmar y también los clientes internos tienen un mensaje que dice que está siendo grabada, que es una comunicación uh, grabada. Tenemos que dar eh, este disclaimer, este disclosure, para el usuario final que tenemos que grabar. Entonces, no solamente para los usuarios externos, pero los internos también necesita firmar y tener tiene ciencia que está eh, todo la mensaje que está tocando está siendo grabada porque es una plataforma corporativa es una, es una un, un otro canal de comunicación como email como chat uh, entonces es eh, no, porque por más que parece a veces el uso personal el uso uh, privado, uh, obviamente tenemos uh, una diferencia. Existe, existe el WhatsApp for Business que utilizamos para nuestra plataforma, es solamente un número privado y su plataforma personal de, de WhatsApp uh, de uso personal. Entonces, no solamente grabamos y tenemos extra features para uh, el uso de WhatsApp for Business, el uh -huh. uso corporativo, no para uso uh, personal. Es decir, que vuestros, eh, vuestros empleados generalmente tienen un móvil de uso exclusivamente eh, de trabajo. Sí, tiene del móvil de trabajo, pero también tenemos WhatsApp para que pueden, el, el usuario final puede utilizar los dos, puede utilizar lo cooperativo y también el personal. Pero tiene ciencia que para eh, uso corporativo tiene que utilizar solamente el WhatsApp for Business, no WhatsApp personal. Entonces una un importante eh, disclosure que firmamos con, le, con el cliente interno para siempre utilizar la comunicación el al final por la plataforma corporativa, que es el WhatsApp for Business, y no por su WhatsApp personal. Perfecto. Eh, eso es lo que siempre eh, hay que hacer para cumplir la normativa. Y, y por eso nosotros eh, no eh, pretendemos grabar y registrar las comunicaciones personales, personales sino siempre las comunicaciones de, de trabajo. Eh, muy bien. Eh, una última pregunta eh, que también nos hacen muy a menudo las eh, empresas que trabajan no solo en un mercado, ¿no? sino, sino en otros países, sobre todo fuera de, de, de Europa. Eh, y yo creo que a vosotros también nos puede afectar, ¿no? porque eh, BTG Pactual trabaja en, como multinacional ¿no? en, en muchos mercados. Eh, a la hora de, a, de utilizar telemessage en diferentes mercados con diferentes regulaciones, eh, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Habéis tenido que, que adaptar eh, el uso en cada país o es relativamente similar eh, la, la manera de adaptarse a la normativa? La, manera, la normativa son, uh, uh, tiene algunas diferencias, pero la grabación, el requisito... ...de grabar, de registrar la conversa es el mismo. Tiene que hacer en todos los países. Entonces, como dicen, MIFID tiene la misma regulación en firra acá en Estados Unidos es la misma, y en Brasil también. Entonces, tenemos que cumplir la normativa que es registrar la conversa, la comunicación. Entonces, no, no, no, no vemos muy diferencia... Uh -huh. en este punto. Solamente a veces algún disclaimer, alguna cosa que tienen que hacer dependiendo del teléfono que estamos hablando con la, la otra parte o la región de la persona, de Daily Banker que está hablando con la persona, uh -huh. pero lo requisito, la parte estructural fundamental de, de, de, de registrar uh, es el mismo. Uh -huh. eh, efectivamente, nosotros eh, generalmente siempre es sencilla que nos dais, ¿no? que cuando trabajáis en más de un país, una vez que eh, incorporáis telemessage como herramienta de uso, la manera de proceder es igual. Eh, si tenéis eh, empleados en Europa y en Estados Unidos, ellos pueden seguir utilizando eh, WhatsApp para comunicarse siempre y cuando las llamadas queden registradas. ¿no? Y en ambos, en ambos lugares es completamente eh, acorde con la, con la regulación y no hay ningún problema. Eh, Ricardo, y otra pregunta. Y a la hora de tomar la decisión ¿no? de qué solución tecnológica adoptar para poder habilitar WhatsApp como canal de comunicación, ¿qué es lo que os llevó ¿no? a optar por, por telemessage? ¿Qué, ¿Qué ventajas le, le encontrasteis a, a nuestra solución? Yeah, no hacemos para todos los, eh, cuando tenemos un vendor o una solución externa, hacemos una evaluación interna de desarrollar internamente, pero también de contratar y, y agilizar el desarrollo y la implementación. Y estábamos seleccionando algunos vendors, eh, teníamos algunos uh, ya contratados y trabajando, pero la integración no era muy fácil, teníamos que contratar un parceiro. Para después, un socio comercial para hacer la integración y después de llegar a WhatsApp y proveer el canal. Entonces, era muy complexa y no eh, proporcionaban la, la agilidad de que necesitábamos. Y cuando encontramos TeleMessage fue eh, cuando dije, el calzamiento perfecto, porque es una, era una plataforma muy ágil y fácil de integración y comunicación y también segura, proveiendo lo, lo, todos los requisitos que, que, que estamos procurando. Y también la parte de registros de, de mensajes muy fácil y online, sin uh, tener algún tipo de trabajo o actividad de, para hacer los registros. Uh -huh. Entonces fue uh, una solución fácil, uh, ágil y segura que, que, que seleccionamos para hacer la integración y, y seguir como parcel comercial, como socio comercial. Uh -huh. Efectivamente. Además, a nosotros nos gusta siempre ofrecer la posibilidad de, de comenzar, ¿no? de, de probar nuestra solución con, dando de alta a un par de empleados para que durante un tiempo, unos días, unas semanas, eh, prueben la, la solución, vean lo fácil que es de manejo, lo rápido que es darse de alta y, y posteriormente nuestros clientes pueden ir incrementando ¿no? el número de, de usuarios que quieren en, en nuestra solución. Pues eh, Ricardo, yo creo que si mantenemos la promesa de ser breves, eh, hasta aquí podemos eh, eh, dejar este, este seminario, eh, espero que bueno, pues a, a todos os haya resultado interesante, eh, muchísimas gracias Ricardo por, por tu tiempo, eh, por tu confianza en, en TeleMessage, esperamos seguir dándoos buen, buen servicio en los próximos años y, y por mi parte nada más, eh, Quedo a vuestra disposición si tenéis cualquier duda, mis datos de contacto los veis aquí, aquí arriba, tanto mi teléfono como, como mi email y nada más, muchísimas gracias y espero que esto os haya animado a todos a, a, no, a perderle el miedo a las plataformas de mensajería instantánea y a utilizarlas ¿no? como una herramienta muy provechosa de, de trabajo y, de, y para abrir ¿no? nuevos canales de comunicación con, con vuestros clientes y con vuestros empleados. Nada más, muchísimas gracias a todos y buena tarde.